Yo siempre tengo algo en los que. que a la ¿Y ¿Y ya, ya, ya. Amiga, está buscando. Ya, me hace mucha falta. No me hace, no, me hace mucha falta. Yo, <risa> no a, a, a falta? Intenta, han intentado suplirte, pero nada, todavía no sé. Claro, la verdad. Todos nos fusionamos <risa> nerviosos, a menos yo porque. Ver, el conocimiento de causa. Bueno, ya gran cabo. Listo, eh. no! <risa> ¡Apúrate, enoja. Bienvenidos a un nuevo. Video. Hola, amigos. Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón y ella... Hoy tiene la mejor invitada, de Lisa Martínez. ¡Hey! Y suena aquí, suena... Aquí. Quiero contarles que esta persona me alegró la vida por... Muchos fines de semana, sí. mucho tiempo, sí. cuando trabajábamos juntas sí. Por allá ¿verdad? hace rato Hace rato, hace, Uy, ¿hace rato no trabajamos juntas Pues mira, sí, pero bueno, sí, no, esto es otra cosa Y hoy dije, hoy dije, ¿no? Bueno, yo hace rato le dije Quiero hacer un video contigo, amiga, que nos inventamos? que hacemos? Algo para que la gente te conozca mejor, para que no vean como la presentadora de televisión Sino que vean a la real, bella, regia, divina, sencilla Feliz Elegante, rica y sencilla, reggae, millonaria. Elegante. Que no vayan a creer que es verdad. Bueno, algunas son verdad, las otras no. Sobre todo lo millonaria, no. ¿Oyeron? No, no crean. Elegante, eso. rica, sencilla. Reggae, millonaria, reggae, millo millonaria. Entonces hoy llegamos a la casa de Meli sí. Nos metimos acá, amiga, gracias por abrirme tus puertas Yo te traigo una delicia Por acá se los voy a mostrar Estos son unos shots que, uy, que he preparado para ti el día de hoy, mi amiga Mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga, mi amiga pero no me gusta por ahí, no con mis hijos. Y no no Le queda perfecto, te me no me gusta, ¿Qué? Va? Oye, pica. ¿Y esto para qué es? Pero, ya, explica que no tiene licor, porque de pronto van a decir, no, que me dice tan no, mal. No, no, no. Aquí en estos shots hay Ay. vinagre blanco, zumo de limón y, y vinagre balsámico. No, voy van a hacerlo un poquito menos porque nadie se toma mucho de ese <risa> tamaño de vinagre. Pero así no lo vamos a tomar. Ok. Entonces, Ay, amiga, ya. la tenemos clara. Mira, acá en este cilindro hay diferentes preguntas. realmente un jarrón que sacó de mi casa. <risa> en este jarrón tenemos varias preguntas. Sí. Tú vas a sacar una pregunta para mí, yo voy a sacar una pregunta para ti. Y si no queremos responder esa pregunta o es mentira, lo que vayamos a contestar nos toca tomar show. ¿Quién dice que es mentira? acá tenemos un público extraordinario? Que, ya, que o nos sea va a criterio diciendo, de ellos también. Esa. ¿Si creen que es real la respuesta o no? Estamos fingiendo, eh, exactamente. Entonces, amiga, como tú eres... Son nitrotes histriónicas puedo sacar para que me crean. Como tú eres la invitada, tú escoges. ¿Quieres empezar? ¿Y qué vamos a tomar? O sea, nos vamos a tomar el vinagre balsamito esto, porque si no quieres responder la pregunta, te tomas un ¿Listo? Bueno, vale, pues. ¿Pero qué quieres? ¿Empezar tú o empezar yo? No, yo te empiezo. Listo. Amiga, yo sí la anfitriona en la casa. qué? Listo. ¿Qué la desespera de la otra? ¿De ti? Sí, sí. <risa> di la verdad, que eso no me lo sé. Di la verdad, di la verdad. ¿Qué me desespera de ti? Sí, yo creo que nada. ¿Desespero? Pues, mi amiga no me desespera. Bueno, que no. ¿Estás lista, amiga? Sí. ¿Qué te intimida de mí? ¡Ah! A mí me intimida de Laura cuando nos vamos a tomar las fotos, entonces yo siempre trato de buscar un zapato grande para no quedar así, o sea, para no parecer el bastón de para no parecer el bastón de ella. A la hora de la foto le digo échate un poquito para atrás y yo me pongo así más adelante para salir más largo. Eso me intimida el tamaño del largo de la pierna. De resto creo que nada, solo eso. ¿Listo? ¿Qué es lo más raro que comes? No sé, les voy a decir una cosa, yo no tengo paladar fino, o sea cada vez que me dan algo como súper... ¿No tienen tienen paladar fino? Yo sé amiga, yo te tengo... conozco, no. conozco tus pasados. Que no, tiene para Arpino. Caldo de pescuezo una vez en pasto cuando me mandaba allá. Eso no es raro. No. <risa> no, amiga, van a decir que eres una gomelita no eres gomelita. <risa> Solo te falta conocer. Amiga, pero es lo más raro. Ay, qué raro. Solo te falta conocer. No te, eh, eh, te falta conocer, o sea, chunchuro, chorizo, morcilla. No, ah, amiga, eso todo lo que Pero raro. visto que come, digo, oh, no. <risa> es como lengua. No sé lengua. Pescuezo... Pescuezo, caldo de pescuezo, ¿no te parece? Bueno, sí, si es exótico, es exótico. Esto está tenaz. A ver, esto está A, ver, no, esto. A ver, ¿qué es? Ay, no, oiga. ¿Qué es? Qué, ¿Qué Dices que ¿de qué color son tus... tus bellitos? ¿Mis, mis <risa> Tus bellos. Ya. ¿Mis bellos de qué color son? Tus bellos. Ay, que yo soy... <risa> Pero tus bellos. De... ¿Sí? Y por bueno, dónde sacar. No, pero yo. Los de aquí son originales. Los otros, pues. Ay, no, no, no quiero que. <risa> soy, <risa> soy RC. <risa> Ay, qué asco. Es A ver. Pero de una. <risa> Ay, ya. Ya, perfecto. Prefiero... ¡Ay! ¿Te arreglas en las fotos para verte más placa? <risa> Contesto la verdad, les, vo les, <risa> <risa> les voy a decir la verdad, en una época que yo estaba haciendo demasiado ejercicio y estaba compulsiva con la comida Entonces yo me tomaba fotos y yo me veía gorda, usa, me veía lo gusta, gusta. Lo gusta. y me acuerdo que en ese momento tenía una, una vaina, pues esa, no, no sé, ese esa cosa que ayuda a adelgazar y sí, a veces me adelgazaba el brazo El, ¿Por el brazo. Nunca me lo pasaste Toma ¿Te parece churro mi esposo? ¿Alvarito? Sí, me parece lindo <risa> Alvarito es lindo, parece un Ken mm. Un Ken robotizado <risa> Uy, no ¿Qué? ¿Qué, amiga? Una pregunta asquerosa <risa> ¿Qué tendría que pasar para que tú y yo... <risa> ¡Qué arco! ¿Qué tendría que pasar? No, Absolutamente no, de nada. nada. O, sea, o sea, nada. Ni nada. borrachas, ni borrachas, ni, ni nada, los, nada, Ni, ni intoxicadas. Amiga, ¿te has hecho algún arreglito? <risa> ah, bueno, pero no hay que especificar cuál. No. Sí, entonces, ah, vos, no, sí. Sí. Ya. <risa> no, amigo. Mínimo. Sí, algo, algo. Entonces tienes que tomar medio shot porque si no nos vas a dar espicito. Es ah, ¡Ay, hay que dar especial. Ah, no, entonces sí me tomo medio shot. Me voy a hacer mi lista. Listo. Gastritis, okay. here I come. ¿No ¿Cuál es el la otro de sí. la mitad, la mitad. Uy, qué chico, sabroso. <risa> Yami. yummy. Es que sirve para los morados. Ah, eso sirve para los morados. ¿Tienes moraditos por ahí? <risa> Uy, sin vomitar. De 1 a 10. ¿Qué tan peliteñida eres? Ah, no, espérate. ¡Ah, ya era pa' ti! Desde 1 al 10, ¿qué peliteñida eres? No, no, no. Pues mi pelo es del color de mis cejas. O sea, cafecito. Es castaño, sí. O sea, ¿tú qué me pondrías? ¿Un 8? No, como un 5. ¿Como cinco? Ok, gracias, amiga. Sí, no sí, sí tan ¿Una cosa que cambiarías de mí? No, amiga, yo cambiaría una sola cosa de ti. A mí? Te pondría un motorcito para que... ¿Cuá, cuá, cuá. ¿Qué es eso? Para que puedas bailar, amiga. Ah. ¿eh? Eso <risa> promete. Yo, yo era lo único que cambiaría. <risa> <Es> que... <risa> amiga, yo sé, pero todas haces una cosa. El okay. propósito que tengo en el 2018 es aprender a bailar. Y lo estoy logrando. ¿Has hablado más de mí? <risa> oh, no. Contesta esta respuesta. <risa> Hace ah, sí, una vez que sí, hablé mal de ti. ¿Qué dice amiga? Una vez, creo que comenté con alguna del noticiero, que porque estabas tan amiga de Cindy. Ah, que porque era tan amiga de la amiga. Meli, ¿qué le pasa? O sea, acaba de llegar. Acaba de llegar la... O sea, de... sin ofenderte, Cindy, porque te amo, te adoro con todo mi corazón, pero en el momento que llegaste sí sentí un poco de estrés porque... Estaba llevando mis amistades. Estabas llevando mis, mis, mis, mis, mis, mis, Estaba, no, mis, mis amistades. Amistad, amistad, no sé. Oye, ¿no piensas tomar nada? No, amiga, estoy súper... Estoy súper ¿Es analítica con mis chique. respuestas. ¿Cuántas veces has negado un peo? <risa> Ay, no, qué porquería de pregunta. Pero creo, creo, creo. No me acuerdo. Recientemente no me acuerdo. Pero creo que sí. Creo que no bueno, <risa> No sé. No, eso es una cosa muy bien. ¿eh? No sé. No sé. No, ¿Qué pasó aquí? <risa> qué porquería de pregunta. Amiga, pues ¿por? cuántas veces yo ¿no? sé sea, como 10. Es que el número es muy divino. ¿Qué porquería sí. he preguntado en la vida 10. Sí, como 10, sí, como 10 y tú... Pasando <risa> mi pregunta. Es horrible. <risa> Yo respondería que sí. A ver, a ver, trago a ti. Si te ofrecieran un millón de dólares, que está más o menos a 2,8, o sea, te dan al cambio 2.800, 2.900 millones de pesos por dejarme de hablar, ¿lo harías? Oh, yo digo que sí. Tú no sé, tú qué harías. Pero me manda una platica. Me manda si quiero, yo sí. Te toda la plata. No, mi amistad sí. es lo más importante, <risa> pero, pero después podemos recuperarla. No, no, tira, amiga. La verdad, yo sí me iría por la. <risa> no, pero la verdad yo no. creo que maquillaste la respuesta. Primero hiciste una cosa y después otra. No, bueno, está bien. No, amiga. Ah. Sí, primero dijo una cosa y otra. Toma el balsámico que está más rico. No, no, serio? Sí, pues yo no lo he probado. Échenlo. No. no, no, no, no, esa no. Mira. <risa> Ay. Uy, ¿Por qué me toca la más difícil. Te digo, rojo. Porque me toca la más difícil a mí siempre. Elemento para. No, qué pregunta oh, es tú, esa. Tú, tú, tú. No, yo voy a pasar esa pregunta. Qué grosería. Uy, no. Uy, no, pero no. no está. Sigamos. Ya vamos a llegar al final. <ríe> Uy, si pudiera robarme una parte del cuerpo, cuál sería, no, que me va a robar la. Oiga, ¿cuál me robaría? Oiga, tu <risa> <¿Qué, risa> nalga. Ay, el No, bueno, sí, o sí, sea, sí. O sea, sí. yo, yo... Ay, <risa> siento que me falta todavía un poquito de nalgoma. Listo, listo, listo, listo, sí. ¿Cómo me describirías a alguien que no me conoce? Bueno. Yo diría básicamente, Laura, ay, es tan inocente, tan llena de, de ternura, de besura. Es divina, alta, unas piernas así, los ojos son súper lindos. A veces, si no se pone bien el plano, la cara le puede quedar un poquito como cuadrada. No sabe bailar, eso sí, pero tiene toda la actitud y siente que baila. Ah, canta horrible también. Y, pero es muy buena amiga, Che. Y terminamos. Yo no me a mí. <risa> ¿Cuántos novios con los que has, uh, has tenido? Es que no quiero leer la textual. Pero mira. ¿Cuántos novios? Sí, ¿cuántos novios te han pasado por el papayo? <risa> o sea, yo no voy a responder eso, eso es sí. mi privacidad. No, amiga, pero creo que puede ser por dos o tres. Sí. Salud, amigos, no Salud. voy a responder esa vaina. Salud. ¿Todo? ¿Todo, todo? Todo, todo, todo. todo. Tú puedes, tú puedes. ¡Ah, ah estuvo delicioso! Ah, <risa> estoy con el y se ahogó. <risa> Y eso que compraba uno que sabía bueno. Ya, amiga. amiga, hemos llegado al final de nuestras preguntas. Bueno, termina tú. Yo os invito, soy Melissa <risa> Martínez, a que sigan el canal de YouTube de Mega Laura. Quiero aclarar que no estamos tomando nada que no se pueda tomar en televisión. Es vinagre. Es vinagre. Por amiga en el el no, por redes sociales. Los invito a que me sigan en mis redes sociales, Melisa Martínez A. Es mi cuenta de Instagram y Twitter, no me lo sé, pero esperen un momentico. Ya lo voy a buscar <risa> automáticamente. Melisa Mar Artús, pero la persona que me lo creo, me lo creo con una S, mi mamá se muriera porque es con dos S, para que suene Melisa. Melisa, ok. Ah. Melisa Mar Artús, eh, en Instagram Melisa Martínez A, ese sí como se escribe bien con doble S. Y el fanpage es... Me siento <risa> que... <querida. risa> Eh, bueno amiga, antes de despedir y bueno, ya que me echaste al agua, yo quería saber si te gustaría comerte esta vaina. Ya o sea, que a ella le encanta comer papel, ella se la pasaba tragando papel en el noticiero, ¿cierto? ¿Sí te gusta comer esa vaina? ¿Por qué te gusta comer sí, papel? Sí, no te... la verdad, le puedo decir algo, no tengo ningún problema. Se llama síndrome de pica. ¿Y con esfera y todo? No, no, no, con morir? el pedacito que no tenía la posibilidad. Me ah, okay. este... parece es que este no me sabe muy bien porque está manoseado. <risa> Vinagre, que para todos, gracias por estar aquí en mi canal de YouTube, los amo, los adoro con no todos. Quiero estar todos. Mal, no quiero ser Ya conocieron a Melisa, me trae el papel. Sí, sí, sí. Bueno, chao, muchas gracias amiga por la invitación, te quiero. <risa> Perdóname por haberte dejado en evidencia con muchas cositas que tú tienes, muchos detalles. Vamos. Chao.